Ja! Buongiorno Da Pablo El giorno de hoy Te invito a fare con este allenamento Vamos a hacer un allenamento tabata Per le gamba Y e per el dorso Per la esquina Voy a hacer Tres ejercicios per le gamba Tres ejercicios per la esquina Llena, yo espero que estos ejercicios te sean útiles. El giorno de hoy vamos a utilizar, eh, como puedes guardar, un peso, o dos manubri, o dos manubri pesa 10 kilos. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que tú fortalezca la gamba, aunque el dorso. así echamos un entrenamiento prácticamente muy equilibrado, cercamos siempre el equilibrio, elaboramos la gamba aunque el dorso sopra de este video te voy a dejar te voy a un entrenamiento de abdomen que tú le avienes cosi fai. gambe, dorso y abdomen ok? yo espero que este ejercicio sea útil. per te vamos a iniciar con un piccolo riscaldamiento. así aumentamos un po la temperatura y dopo entramos con nuestro circuito Tabata, vamos a fare vamos a fare 35 segundos de de, de laboro o de esfuerzo e con 15 segundos de recupero. Hoy estoy bravo, bravo. 15, 15, chicos. Si tú prendes un gocho de área. ¿Cuál es el objetivo? Que tú faches el mayor número de repeticiones en los 35 segundos. ¿Ok? Tú no compites con me. Tú compites con tu exceso. Yo vuelo que que este entrenamiento te sea útil y que tú puedas. Eh, o ni giorno, mejorar, eh, hacer tus ejercicios en casa, en palestra. Tú puedes modificar el peso. Le puedes colocar eh, antes si hay peso en casa. O si hay menos peso, no te preocupes, hacerlo senza peso. Lo importante es mantenerse. Porque la vida es movimiento. Perfecto, vamos a despostar con este manúbrio. Eh, con nuestra. Nuestra. Nuestra. Nuestro, nuestro timer, nuestra alarma, nuestro reloj, porque nuestro teléfono que nos, que nos tiene nuestro timer. Vamos a iniciar con un, un rescaldamento eh, y topo, que sale la temperatura. Iniciamos con nuestro ejercicio. Tabata, gambe, gambe y dorso. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con un poquito de, de corsa en el posto, corsa en el posto, en punta de pies alza el esguardo alza el esguardo lentamente el ginocchio su su lentamente lentamente abro un poquito la espalda abre la espalda usa la brachas usa usa usa las usa la usa la usa la si si si continua continua continua voy a contar eh, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 9, 10, ¿qué voy a hacer? Voy a andar avanti, voy a andar avanti Vamos a hacer esto 1 Cosí, así ahora 1, 1 solo, uno solo, uno solo Gamba su 1 solo Ta. uno solo así la temperatura sale el batito cardíaco así ¿no? <ríe> entramos ya ya cargo Pérez, para nuestro entrenamiento tabata gambe gambe y dorso <ríe> yo no soy de eso pero vamos a entrar con ya con el vamos a entrar ya cargo como una como un caballo ok eso Último, último con uno Vamos a hacerlo con due, due vueltas, due vueltas Uno, due Ok, due, due Uno, due Uno, ta Uno, due, due Ta Cambio, cambio, cambio Ta Uno Uno Due, due, due Ta Uno 2 1 1 ta, ta, ta. Fácil, fácil, fácil 2 2 Último, último 2 1 2 Último, último Y vamos a fare jumping ya Un poquito de corsa, corsa, corsa Vamos a fare jumping ya 30 jumping ya Voy a abrir de lado Y avanti Ok, prepárate 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 6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 vamos a como hoy vamos a elaborar el torso vamos a hacer un poquito de rescatamiento de los brazos vamos a hacer esto tipo como rolino como cuando tú estás ahí en la palestra vaya a alenarte puñile. vamos a hacer este puesto el ta, ta, ta, ta, ta, ta, vamos a hacer un poquito de, de rolino prepárate vamos a hacer 30 voy a andar adelante, aunque indietro prepárate siempre el brazo su, 3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 Vamos a iniciar de capo Vamos a hacerlo corto, corto, corto va. 1 2, 2 1, 2 1, 2 1, 1, 1 1 1, 2, 2 1, 2 1, 2 Ok, mantente, mantente, mantente Mantente, mantente Jumping ya 3, 2 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, ok, mantente, mantente, mantente Mantente. Vamos a hacer la pera, 20 giros, 20 giros E iniciamos nuestros ejercicios Ok, fuerza ce la fai, ce la fai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 tú sei fuerte, porque okay, hoy no he portado el, el, el, el agua, la hidratación, no importa, va bien. Ok, prendo mi, mi timer, mi timer. Voy a buscar este, este programina. Aproximadamente, esto dura 15 minutos: 15 minutos, 35 segundos de, de trabajo, de esfuerzo, con 15 segundos de recupero. Ok ok prepárate prepárate prepárate prepárate 3 2 1 vía 4 3 2 1 0 prendo el peso puede guardar abro largo desciendo largo, lentamente y salgo que el ginocchio no supere la punta del pie que el ginocchio no supere la punta del pie lentamente lentamente lentamente a tu ritmo tú Prendo el peso que voy, <ríe> prendo un paterazo, las confesiones de agua, lo que voy, lentamente Ok, continua, continua, continua Sí, sí, sí, sí, sí, sí, continua Sí, sí, sí, sí, continua ah. 35 segundos de laboro con 15 segundos de recupero Segundo, vamos a hacer el dorso, dorso, dorso Puesto lo repito, tres veces. 3 próximo corta próximo, guádalo pa guádalo, echendo salgo, giro escendo salgo, giro escendo salgo ese cambio da, da dorso, dorso sí da cambio cambio andiamo, forza, se la fai se la fai Sí. ok uh. próximo, vamos a fare a fondo y a a fondo, con el peso uno, dos, el terzo escuote el terzo escuote Puedo lo fai Puedo uno dos el terzo, escendo, cambio de gamba, 1, 2, terzo, escendo, tres cambio de gamba, Ta. cambio de gamba, Ta. escendo, cambio de gamba, uno. Ok, próximo vamos a hacer a el pulley, remo pulley. que uso? Vamos a hacer esto. Tra, tra, esquina derecha, guarda. Va, corto, corto. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. guarda. concéntrate Si, sí. se sí. la fai. si. Je la fai! ¡Ce la fai. la, la, la, la ¡Sí! ¡Sí! ¡Andiamo! ¡Forza! Da. ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Sí! ¡Da! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok, perfecto! Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer estacchios. o peso muerto. ¡Peso muerto! ¡No te fermas más! ninguno no ferma. ninguno besudo no ferma, vamos, ah. ya se lo repito, no debo atentivo, madre papá, esquina directa, salgo, contraigo el rute. tra, ah. ligeramente pegado el ginocchio, ligeramente pegado el ginocchio, tra, tra, tra, Sí, sí, sí. Sí, andiamo. Forza, forza, forza. Sí, andiamo. Ah. Sí, sí, sí. Ok. Nuestro próximo vamos a hacer Vamos a hacer 1, 2. Uno labora el otro espera. <ríe> Siempre. Esquina directa controla el movimiento. parda, parda Labora uno. 1. Se sente. se sente, se sente, se sente, se sente el dorso, se sente, se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. Se. madre de Dios, qué pesante, se sente. Y continúa, escuote, escuote de frente. nuestro segundo round, nuestro segundo round, cuadro qua, cuadro, Echando. uno, dos, lentamente, tres, tres, cuatro, cinco, si, si, si, resiste, 6. Estamos laborando con 20 kilos Sí, sí. Tú casa me con lo que voy. 50 100 Fuerza, fuerza, fuerza. fuerza Madre de Dios, cuál continúa Piegamenti Piegamenti Piegamenti, me hace morir Piegamenti, me hace morir el piegamenti Vamos, vamos, resiste Piegamenti, piegamenti Pádalo, pádalo. Esciendo, salgo, giro. Da, da. Cambio. Guarda como labora el dorso. Sí, sí, sí. Cambio, cambio, cambio. Da. Labora el dorso ahora el dorso. ¿Cuál uh, continua? A fondi, afondi. afondi. Uh, sudo, sudo, sudo. ay resiste. No se mola mal. Ok. Ok. Va. Ah, Va. Ah, ah. Cambio, cambio, cambio. Uno. Descuote. Sí. Cambio de gamba Sí Vamos, vamos Sí Escote. Cambio de gamba Sí Cambio de gamba Escote. Ok Cambio de gamba Vamos a hacer el pulley, pulley, igual. Tra, tra. Se siente, se siente, se siente. Estrecho. Esquina siempre dirita. Ah, ah, ah, ah, ah, Fuerza Vamos, vamos, sí. resiste, si, si, si, si, si ok, andiamo, no te mola mai, no mola mai, no mola mai, andiamo con stacky, Staki, stacky, Staki stacky, staki. Staki. o peso morto, Staki o peso morto, si, sí. la facciamo, te la facciamo apachamos, vamos rapaz, atrás, contraigo el glúteo, esquina directa, contraigo el glúteo cuando salgo, contraigo el glúteo cuando salgo, sí, sí, sí, ¡Ah! andiamo, andiamo, si, sí. lentamente, contraigo el glúteo, si, sí. son 20 kilos, tu a casa le con lo que tú hay sí, vamos, vamos, vamos, no mola più, no se mola, ah, ah, hay un guerrero hay una guerrera aunque ah ok perfecto uh. ah. vamos con rematores rematores rematores 1 2 el 1 2 este 1 2 me mata me masacra ah. esquina de rita mala macho cosí vale 1 2 uno, dos, uno, dos, uno, dos, puro dorso, puro dorso, resiste, resiste, son gotas de sudores, nota que te he forzado, va, esquina directa, ta, ta, ta, ta, ah. madre de dios, ok, Último round. Último, Último, Último. Último, Último, Último. Ce, fai. Ce fai, Guarda, sei forte, sei forte. Después de este entrenamiento te lascio un video de... para Ok, ok, va. Va, escuote, guarda. Lentamente. Ok, va. Ah. Tu puedes andar profundo. Si tu riesces, Voy a andar profundo, profundo, profundo, profundo. Ah, esquina siempre dírecta. Ah, Soy un gladiatore. No te enfermas más. No te enfermas más. Nessuno te regala niente. Nessuno te regala niente. No hay pranzo gratis. Tú un precio. La salud a un precio. La salud, la belleza, tú a un precio. Ok. Madre de Dios. Piegamente. Piegamente. Voy a hacerlo así si de lado. Piegamente, piegamente, sí, míralo, míralo, sí, Gíralo, Gíralo. Sí. Da. Gíralo. Cambia da. sí, Madre de Dios Madre sí, Dios de dios, sí. Sí. Forza, forza. C'è la fa. C'è la fa. Te la fa. Uh. Ah. Ay ay ay. sí A fondi, a afondi, a Afondi, a fondi. A Prende el peso. prendo el peso. A fondi, a fondi. Va. Uno. El ginocchio, más supera la punta del pie, esciendo, cambio de gamba, esciendo, avanti, esciendo, escote cambio, cambio, cambio, esciendo, avanti, esciendo, va, va, Pachamo, y remo pulé. Uh. Vamos, vamos, vamos. Resiste, resiste, resiste, resiste. Yo resisto, tú resiste. va, va. Esquina dirita. sí. Esquina. Estamos elaborando dorso, dorso, dorso, estreto, estreto, estreto, sí, estreto, estreto, sí. Abro por la espalda. Sí, ah. ah, sí, sí, sí, ah, vamos, vamos, vamos. Ah. Madre de dios, madre de dios, dame fuerza, dame fuerza porque no chela. Fal continua, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Es fácil cosí de vale. Para. Tra. Contraigo glúteo. Tra. Contraigo glúteo. Tra. Yo puedo abrir pies pie a la espesa misura de la espalda o aunque el pie estrecho. Tutto depende del equilibrio tubo. Tra. Salgo. Tra. Salgo. Tra. Salgo. Tra. Salgo. Tra. Contraigo mi glúteo contra... Ok, raga. Último esfuerzo. Último esfuerzo. habíamos finito casi. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Ah, ah, si Sí, sí, sí. Soy sí. fuerte. Soy fuerte. Ok, el remo, el remo. Uno, dos. guarda Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, estanco los ojos se estancos, todos estamos estancos, este precio, tú este te este esfuerzo vendrá pagado, vendrá pagado, te concilio que tú hagas estos ejercicios al menos de 2 a 3 vueltas a semana, gracias emilia a todas las personas que han hecho este entrenamiento, eh, gracias de cores gracias, vamos a hacer un poquito de stretch, dai, si está. un poquito de stretch, dai. Piego una un ginocchio y escendo lentamente cambio cambio cambio cambio cambio perfecto tú te dos tú te dos y escendo. cambio cambio Perfecto, vamos a bajar avante. Cambio de gamba. Perfecto, dietro. Ok, perfecto. Otra gamba. Los brazos, los brazos. En dietro. Siempre esté su avanti. Cambio avanti. Dietro. Avanti tú te tuve. Abro quiudo abro quiudo abro chiudo Por el giorno de hoy, miles, miles, miles gracias. Ya hemos finito. De core, Pablo.